Hola gente y bienvenidos a un nuevo episodio sobre Flutter. En esta oportunidad, si están viendo este video, es porque ustedes colaboraron conmigo en Patreon y a partir de eso reciben algunos beneficios extras como este video que vamos a ver a continuación. Es un poquito distinto a lo que suelo subir al canal, pero llega a partir de Max Seipio, que es uno de los Patreon, que me llegó con esta consulta que tiene un terminal que es un POS que es un postnet de pagos, una pasarela de pagos, este es el modelo de exactos y no sabía por dónde empezar para integrar el SDK nativo ya que le mandaron un proyecto de Android con una guía que es lo que está acá arriba a la derecha que ahora vamos a ver qué contiene, si podemos buscar el modelo este, esto es más o menos el, el dispositivo que, que está tratando de integrar, es una especie de teléfono Android con un swiper de tarjeta de crédito y supuestamente le pueden poner aplicaciones, tiene lector de código de barra, de código QR, contactless payments, todo, todo lo que podemos esperar de, de un payment, como, de un post como este. Entonces eh, yo me ofrecí a ayudarle eh, y se me ocurrió hacer un video para mostrarles un poco el proceso de cómo pienso yo que podría integrarse este tipo de, de frameworks. Lo voy a hacer solamente en Android porque es donde yo tengo experiencia y este framework particular es para Android. Esto haría que la aplicación que hagas, la aplicación que se haga no ande en iOS. Obviamente el post este no soporta iOS, así que da lo mismo. Así que la idea va a ser esa y vamos a ver qué sale. Voy a tratar de hacer el video con los menos cortes posibles, es decir, tratando de hacer las pausas. si hay pausas porque estoy pensando en cómo resolver algo, lo voy a tratar de dejar para que vean cómo hacer eh, la resolución de errores, dónde ver las cosas en el proyecto Android, qué tocar, qué no tocar eh, cómo interpretar lo que nos mandan y vamos a tratar de hacer que compile, por eso tengo, no tengo el emulador abierto, sino que tengo abierto una terminal, porque lo primero que voy a tratar de hacer es que compile y el emulador consume más recursos, así que haciendo un build ya nos vamos dando cuenta si por lo menos compila y después vamos a ver si... Lo, no sé si lo voy a poder correr en un emulador, de hecho, porque esto depende de hardware específico que hay en el dispositivo, pero con tener una, un proyecto que pueda compilar con todo lo que nos mandaron en este demo, si lo podemos hacer andar, eh, si podemos generar el APK y después yo le mando el proyecto a Max que, y él puede conseguir un device para probarlo y seguir desde ahí, ya con eso es considerado un éxito. A nivel proyecto hice un Flutter Create, creé un proyecto base que tiene el típico eh, counter que cuenta los clics. No hice nada raro. Vamos a estar trabajando principalmente en la carpeta esta de Android. Y después una vez que podamos compilar la parte nativa vamos a ver si borramos este proyecto de Flutter. Y agregamos aunque sea un method channel para para comunicarse con el SDK que viene para este TPS 900 el pdf que nos dan tiene la, la descripción de todas las clases que no necesariamente vamos a necesitar todo esto va a depender después de qué es lo que necesita hacer la aplicación ahora vamos a ver si en el demo nos damos cuenta que necesitamos pero en el peor de los casos tendríamos que hacer clases en Dart que, que puedan guardar estos tipos de datos por ejemplo este write rc aquí y por un método channel poder mandarlo luego del otro lado poder tomar esos datos y volver a generar la misma clase del lado de Android eso es un poco tedioso no conozco muchas formas de hacerlo más que a mano eh, nunca hice una, un mapeo súper gigante en realidad lo que conviene es ver qué cosas podemos dejar del lado nativo y qué cosas del lado de Flutter necesitamos y solamente pasar lo mínimo indispensable para no tener que mapear todo. Pero bueno, esto es, en algún momento puede ser que sea útil. Por lo que veo son solamente mapeo de clases y cuál es la, la función de la clase, cuál es el parámetro. O sea, es documentación de API. No, Tiene, no veo nada que diga algo de, de Android específico. Más abajo está esta parte de cómo se usa esa API. Esa es la parte que por ahí nos interesa a nosotros. Acá nos, nos, nos habla de cómo es el business process. O sea, tenemos que hacer un open del device. Chequearse hay una tarjeta. Iniciar el proceso de pago que querramos hacer. Y cerrar el device. Para abrir el device tenemos estos métodos. Que parece que depende de qué depende. Tenemos MB service. MB viene de... Eh, esos son los chips MB venía de la E no me acuerdo, la M es de Mastercard y la B eh, corta es de Visa, es un protocolo creado por Visa, Mastercard y otra tarjeta que ahora no me sale que es que el, básicamente los protocolos para trabajar con chips eh, Pinpad suele ser el tecladito supongo y ahí tenemos como hacerlos cómo abrir el, la comunicación con el dispositivo para leer la tarjeta para chequear la tarjeta tenemos acá otros métodos que tendremos que ver después cómo se usan. Tenemos swipe magnéticos, si queremos hacer con magnético. ICC Check Card son para las de chip. NFC Check es por si queremos chequear si eh, se está pagando con un NFC con contactless, por ejemplo. Entonces seguramente eh, tendremos que abrir uno o más de estos readers para decirle al dispositivo que vamos a leer una tarjeta en cualquiera de estos métodos. No aclara si puedes abrir todos a la vez o no. Supongo que sí. Y dependiendo qué proceso usamos. Acá seguramente nos va a describir. Cómo nos vuelve la información. Acá habla de un listener. Esto vienen, suelen tener tags. Los tags están documentados. Son todos estándar. Así que no depende de la tarjeta de crédito. Sí depende qué tags te manda cada tarjeta de crédito a veces. Acá tenemos más tags. Más eh, callbacks todos estos posiblemente los podamos manejar todo del lado nativo y una vez que el payment está listo a la parte de Flutter por ejemplo le podés mandar eh, solamente que el payment se hizo bien, no hace falta por ahí mapear cada paso de, del business process es decir, esto, este paso que tenemos acá al principio del business process probablemente sea lo mejor manejarlo de forma nativa y solamente hacer el método channel que sea tipo iniciar un payment y el iniciar payment haga todo esto y hasta que no hagas un close device no te responda nada a la parte de Flutter ese podría ser como, como el tip el, el, el, lo, lo más fácil si en el medio tenemos que hacer cosas de pasarle a Flutter datos intermedios mientras estamos copiando tarjetas y tipo de cosas puede llegar a ser un poquito más complicado pero bueno tenemos que lo, podemos, lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Eh, bueno, acá nos explica qué es esto. Un poco más sobre el tema de los flujos que se pueden dar. Payment es algo súper complicado para trabajar. Todo el mundo piensa que es integrar un SDK y no es tan fácil trabajar un payment. Payments hay online y offline. No todas las tarjetas ni los medios de pago lo soportan. Ahí está el tema de las devoluciones. Pero bueno, eh, hay muchas cosas que considerar. Por eso estos SDK de payment suelen ser bastante engorrosos. Eh, payment process. Y hasta ahí termina. No hay mucho más que eso. Por el lado de la carpeta, estas que nos mandan. Por la estructura, es una aplicación de Android. Sí, yo me doy cuenta básicamente porque encuentro acá los archivos gradle. Gradle.w.bat y el de, el de Android. Y el que se usa en Linux y en OS X. Tenemos nuestra carpeta app. Nuestra carpeta app tiene el build.gradle, tiene algunas librerías nativas para java y luego en el source tiene la carpeta de test y en el main tenemos nuestro manifest, nuestros assets, nuestro código java, nuestros sources y el JNA Libs que en Android son librerías nativas. Si lo abrimos van a ver que acá, por ejemplo, estas son para ARM. Esto significa que con esto yo puedo generar una APK para ARM, pero no voy a poder generar una APK, por ejemplo, para celulares que usen procesadores Intel. No sé si sigue habiendo muchos o si hay, o si es algo común hoy. Creería que no. Pero, por ejemplo, estas librerías no van a andar en procesadores que no sean ARM. Si tenemos un celular que tiene procesador Intel, no vamos a poder hacer una aplicación nativa con este SDK. Tendríamos que pedirle a la gente de Telpo. Que nos mande los JNI libs para Intel eh, 32 bit o 34 bit o 64 bit. En el caso de RM estos sirven para en general si no dice nada sirven para la, para los dos y si no debería tener el específico de 64 bit o 32 bit. Vamos a abrir este proyecto para ver qué contiene y eso lo tengo en downloads. Esto sería ideal abrirlo por ahí en el Android Studio, no en el Visual Code. Yo lo abro acá porque no, no lo voy a compilar. Pero si quieren poder compilarlo y todo eso, es un proyecto de Android, ábranlo en el Android Studio. Quiero ver un poco a ver de qué se trata el código. Para eso voy a ir al Build, Source, Main, Java. Ahí tenemos dos, dos subcarpetas, Tenemos una que se llama Utils. Que esa no la podemos llevar porque seguramente la vamos a necesitar con un lenguaje que no comprendemos. Toda la documentación está en no hermosos caracteres chinos barra japoneses. No voy a entrar en detalle porque no, lo, yo no sé diferenciar uno de otro. Eh, bueno, este útil puede ser que sea solamente para la aplicación de demo, esperemos. Igual, llegado al caso, no los podemos copiar y usar las funciones que necesitemos. Y dentro de la carpeta del Podemo vemos que tenemos un montón de Activities cada una de estas activities debería estar si yo abro el Android manifest. Acá podemos ver los permisos que tenemos que copiar para nuestra aplicación después. Y acá ven que están definidas todas estas activities. Una activity es una pantalla en Android, es decir, nosotros cuando hacemos un push route en Flutter estamos abriendo una nueva pantalla. En el caso de Android para abrir una nueva pantalla lo que tenemos que hacer es instanciar una nueva activity. E y ponerla al frente de todo. Y así es como definimos. Entonces por ejemplo. Tiene una para NFC. Una que se llama Simple. Supongo que será algún ejemplo de Simple. Estos no sé qué serán. RSA suena algo. De encriptación. Para lectura magnética. MB. Es el de la tarjeta de chip. PayPass. Suena a algún. Otra pasarela de pago. Visa. Algo con los led, nfc, para empezar es bastante mala la aplicación de demo porque ni siquiera mantiene una coherencia. En general es bueno cuando uno nombra las cosas, si le pongo Activity le pongo o a todas Activity al final o a todas Activity al principio. Luego tiene unos diálogos, este no esta es una interfaz, acá tiene un diálogo de progreso que debe ser para un mensaje de loading, supongo, o algo, o algo así. Y después tiene writePad de ILO. El pad suele ser, suele ser el tecladito. Quizás esto lo que nos abre es un diálogo con los te, con los números para tipear. Hmm, puede ser. No, no, este writePad es para firmar en el. Este, es, es, es una aplicación de dibujo para, fir para firmar en la pantalla. Eso, eso es lo que está haciendo acá. Este Paint View lo que hace es detecta los eventos cuando alguien toca este Touch Event. Entonces cuando apoyo el dedo marco, me guardo las, las coordenadas X y Y muevo el pincel a esa coordenada y cuando lo voy moviendo voy haciendo una curva cuadrática entre el punto original y el punto nuevo. Y con eso voy dibujando la firma. Y después acá tiene toda esta parte de... Es para redibujarla, adaptar el tamaño por si cambia el tamaño de la pantalla. Y en el onDraw lo que va haciendo es agarra la, la imagen que tiene guardada en background. Que es la que va dibujando acá. Y cuando le toca dibujar en la pantalla lo mueve. Esta es una, especie, una técnica llamada se llama backbuffer para dibujar en background y pasar al buffer de dibujo principal y que no se vea un flicker cuando vas dibujando así que tiene pinta que ese ese write pad nos puede llegar a interesar si tenemos que algún método de pago que tenemos que firmar en la pantalla por ejemplo y en vez de implementarlo del lado de, de android de flutter lo podemos implementar en la, en la parte nativa por el lado de las activities vamos a empezar por el main estos, estos estándar de Android para hacer el setup de la ventana. Este setea el layout. El layout lo podemos tratar de abrir. Acá lo vamos a ver como XML, pero si lo abrimos en Android Studio lo podemos ver eh, en el editor de layout. Por ahora no hace falta. Vemos que esto tiene un linear layout vertical, es decir, son cosas que se van a... es como una columna. En el caso de Flutter, cada... dentro de esa columna hay un montón de Linear Layout horizontales, que son, serían como las RAW. Esto está hecho de la forma que ya no se programa, nadie ya no, nadie hace estas cosas de anidar Linear Layout. Hay mejores formas de hacerlo en Android, pero para una aplicación de demo está más que bien. Esto tiene un botón, tiene un pequeño espacio de 15 dp. Y después tiene otro botón. Y los botones, ¿qué hacen? Esto es un print de test y un QR Verify. Después tenemos la siguiente fila. Ah, es una matriz lo que están haciendo. Es como si fuera una matriz con filas columnas, donde cada fila tiene dos, dos elementos de, de una columna. Entonces, por ejemplo, el primer botón hace una, una prueba de impresión en, de la impresora térmica, supongo. El segundo botón de arriba a la derecha sería, o sea, si vamos en la primera fila, el segundo botón sería el QR. En la segunda fila tenemos el test de las tarjetas magnéticas, el PS test y así, todos los botones tenemos una, una matriz de botones. Eh, volviendo al MainActivity, lo que hace esto es: para cada botón, este print test era el mismo nombre que estaba usando acá. Este Android ID es la forma de referenciar este botón en el código. Por lo tanto, cuando hace este print test, le setea un click listener, que lo que hace es un start activity para iniciar la activity que quiere eh, iniciar. Lo primero es el contexto de quién abre la activity, y segundo, qué es lo que queremos abrir. En este caso, para hacer la prueba de impresión, lo que va a hacer esto es abrir la, print, la activity printer. El QR code verify es un poquito distinto porque llama lo llama start activity for result. Esta es una forma que tiene Android de abrir, abrir otra activity, esperar que haga algo y cuando esa activity se cierra, esa activity nos puede responder si la, la activity se canceló o devolvió algo. Yo hago un activity for result y después tengo que tener un método que se llama onActivityResult result y ahí me llega un request code, que en este caso es 0, 0x124, que es el mismo que les paso acá cuando hago la activity for result. Entonces la parte de lo que me vuelve de este Activity for Result no está acá, sino que lo voy a tener en mi on Activity Result. Es un poco más complicado este caso, pero se podría tomar el código QR y devolvérselo a la aplicación. Y así para todos los botones. Cada botón tiene, como habíamos visto, una Activity para, para el caso específico. Vamos a ir con alguno. Vamos a ver qué hace, por ejemplo, el Activity Print. el Activity Printer, por ejemplo. Déjenme ver un poquito rápido. Acá define un objeto que parece que vamos a necesitar, que es el thermal printer. A ver si está en la documentación. No, ese no está en la documentación, así que no sabemos de dónde sale. Eh, obtiene una imagen BMP que la tiene guardada en el dispositivo. Eso seguramente es porque es lo que va a imprimir. Estos handlers en, en Android son una forma de pasarse mensaje entre threads en general. Ahora vamos a ver qué hace, pero básicamente yo le mando un mensaje con qué fue lo que pasó y en base a lo que diga el mensaje puede ser que la impresora a ti papel, que tengo poca batería, que se recalentó y en base a ese mensaje le muestro un diálogo. Después tenemos esta Activity, de vuelta hace el setup de cómo quiere mostrar su, vi, su vista y tiene su propio layout que está definido en, en activityprint.xml Si esto lo vemos, esto tiene un scroll view, tiene un title bar que es compartido a todas las pantallas, que seguramente tiene la application bar y el back y todo lo demás. Luego esto tiene un linear layout, o sea una columna que tiene un botón que, se, que dice imprimir ejemplo. Y después acá tenemos un texto y un edit, ah estas son cosas para editar, podemos poner cuántos parámetros para mandar a la impresora, por ejemplo cantidad de líneas en blanco que queremos dejar, podemos ir moviendo el papel, diferentes acciones que podemos hacer sobre la impresora, entonces lo que hace en este caso Acá lo que hace es chequea la, la batería, genera este Intent Filter que lo que nos permite es preguntarle cosas a Android y hace un Register receiver. Esta es una técnica que tiene Android para obtener eventos del sistema operativo, en este caso la capacidad de la batería. Cuando Android notifique que la batería, la batería cambia de, de su valor, por ejemplo, eh, se agrega más batería o porque se pone el cargador o se está gastando. Esto debería notificarnos en un callback que es el print printReceive, creo que es. A ver, si lo buscamos, sí, acá está. La, los eventos se reciben en clases que son broadcast receiver que tiene un método llamado Receive. Y acá me dice si sí, lo que recibo es que la batería cambió, puedo saber cuál es el nuevo nivel de batería y setear en mi activity si tengo la batería baja o no está baja, lo que está haciendo es que si hay menos de 20% de batería, tengo batería baja y si no está todo bien. Y cuando hace el on destroy, que sería como el dispose de Flutter, hace un, saca todo lo que lo que pidió como recursos. Para el manejo de la impresora, ahí justo estábamos viendo acá en el thread, lo que hace es genera un thread a mano y lo ejecuta y lo que hace en ese thread es un start al printer esto seguramente lo hace porque este start puede llegar a tardar mucho entonces si tarda mucho y lo hace en el main thread eso puede generar una excepción seguramente entonces esta es una forma de mandarlo a background por única vez si esto no bloquea y después de que la impresora arranca bien esto sigue de largo este thread se va a automáticamente destruir porque el run cuando llega al final se destruye el thread así que esto debe ser una optimización para no bloquear la interfaz mientras se conecta, se conecta con la impresora termal. y vean que después ahí en el on destroyed, lo habíamos visto que le hace un stop, este stop debe contemplar el caso de que si todavía no está hecho el start no haga nada y de esa forma ya se a todos los recursos eh, Por acá al fondo que más tenemos Acá tiene un método para crear un código Que debe ser para crear el código Algún código que manda a la impresora Create to binary Debe tomar una imagen en gris Y lo convierte en binario para mandarla a la impresora pues esas son cosas que pueden llegar a servir Dependiendo qué es lo que tenemos que hacer con estas Con la aplicación que queremos construir en Flutter Y este dispositivo lo importante ahora sería todos los botones. Estos son todos los botones que aparecen en la interfaz. Y acá abajo tenemos todos los click listener para ver cómo se utilizaría cada ejemplo. Entonces, por ejemplo, si queremos imprimir un código de barra, tenemos que buscar eh, el print barcode. Que sería. ¿Dónde está? Acá. Print barcode. En el click listener. Vean que bueno, acá siempre uso un thread para mandar a imprimir porque oh, nuevamente en Android no hay que bloquear la interfaz. Acá usan un thread pelado. Puede haber otras técnicas mejores. No la vamos a suponer que con esta funciona bien. Entonces se fija si el low Battery está seteado en True. Lo que hace es llamar a este Handles que habíamos visto al principio y le manda un message. Esto lo tiene que hacer porque el diálogo se tiene que mostrar en el thread de la UI. De la interfaz gráfica y acá estamos adentro de un new thread, es por eso que tiene que hacer todo este lío no nos podemos no podemos mandar cosas a la interfaz desde un thread de background si la batería es suficiente, agarra el texto que ya hemos puesto para generar el barcode genera una imagen para ese barcode, resetea la impresora, setea la fuente en monospacer setea la alineación al medio, le manda un print logo y después avanza 10 posiciones el papel para poder cortarlo. En todo eso pueden pasar errores y si hay errores se los notifica al usuario. Es decir, si nuestra aplicación tiene que imprimir un, un código QR, nosotros podríamos hacer un message channel que lo que haga es recibir un string y en la parte nativa poner por ejemplo este código. Dentro de un thread tendríamos que tener la impresora termal inicializada, etc. Vale, ya, hay que hacer varias cosas, pero bueno, vamos a ir paso a paso. Vamos a ver alguna de las otras activities. Quiero ver el tema de cobrar con tarjeta. Eh, vamos a ver el magnetic, por ejemplo, que sería con, con swiper, cuando pasas la tarjeta por el lector de banda. Nuevamente, acá vemos que esto tiene tres campos de textos tiene un botón y un botón para salir. Tenemos un handler para pasar mensajes. Evidentemente toda la aplicación se basa en tener threads en background y ejecutar cosas en esos threads. Esto lo que hace es limpia los mensajes de textos y ah, limpia los tres campos de texto. Toma el track data. El track data debe ser lo, la información que hay en la banda magnética de la tarjeta que estamos pasando por el lector y lo que hace es poner en cada campo los, los datos correspondientes. De una manera muy rara para usar un for, un if y un switch para hacer esto, pero no importa. Vamos a creerle que funciona. Para usar bandas magnéticas lo que tenemos que hacer es abrir el lector de códigos, de el lector magnético. Eso lo hace apenas arranca la Activity, o sea, eso lo podemos tener, si sabemos que lo vamos a usar, lo podemos tener inicializado siempre. Si llega a haber algún error, le avisa al usuario y si no, continúa normalmente. Cuando se chequea, cuando se cliquea el botón este clic, que es para leer de la tarjeta, lo que hace es borra los tres textos que, te, que tenga genera un thread que se llama read thread y le da a start y mientras se está leyendo deshabilita el click para que no se pueda cliquear dos veces se te el quit para poder salir de, de esta interfaz y si aprieto el quit lo que hace es trata de interrumpir este new thread que ya había hecho y cancelar esa, esa operación es como decir bueno lo pongo en modo de lectura y si me arrepiento lo saco de modo de lectura eh, en el, el destroy limpia todo y el read thread que es el que estamos viendo es un thread que cuando ejecuta lo que hace es llama un start reading y mientras el thread no se ha interrumpido es decir, se queda en un while true y lo que hace es chequea si hay datos y si hay datos se los manda al al handler y después empieza a leer de vuelta es decir, se queda en un loop que vos lees una tarjeta, lees otra, lees otra en un caso normal uno lo que haría es una vez que lee si lee correctamente un mensaje va a dejar de leer, acá la lectura está hecha a propósito que quede en un while true hasta que nosotros decidamos que no queremos leer más tarjetas es bastante fácil por ahí leer una tarjeta si este fuera el caso por ejemplo esto tiene un input que tiene un, un importe esto parecería ser un ejemplo de hacer una venta un ejemplo así como integrado, donde le pongo cuál es el importe a cobrar que lo voy a recibir acá en el input app y después hago un start sale vamos a probar, vamos a ver ese, a ver qué hace y ese dijimos que era el mbic Básicamente acá tenemos otra vez un handler para recibir mensajes desde el background al foreground. Eh, uno que tiene un error de connecting. Y el otro me abre el, el para firmar. No, perdón, esto me abre un progress dialog diciendo como que please wait. Acá está el mensaje. Y después el otro mensaje que le puedo mandar es un mostrame el diálogo para, para firmar. Eh, tiene varios sonidos. Acá es donde genera el, el, el diálogo. Después tiene acá unas una keys que vayas a saber de dónde sale. Tiene un, un progress dialog. Y acá lo que hace básicamente, acá es lo que veíamos recién en la documentación. Hace un open del EMB service si da error aviso, hago un device open, si eso da error aviso, abro el pinpad service le escribo las master key, le escribo la pin key, todas esas, bueno, esas hay que ver de dónde salen esos key pero deben ser cosas para hacer un setup del dispositivo antes de usarlo pon el dispositivo en modo debug para poder ver seguramente información que pueda ser relevante esto no sabría qué hacer, habría que ver qué hacen esos métodos. Y ya con eso es como que inicializó todo el proceso, dejó abierto el dispositivo para poder cobrar. Después lo que hace es, eh, se fija cuánto fue lo que ingresó el usuario tipeando. Perdón, acá habilita el botón. Cuando alguien clique al botón, lo que hace es, toma ese amount y genera un thread que se llama Task Read Card. Y ahí es donde va a leer el, la tarjeta para cobrar este amount esto es solamente un change listener para que si cambia el amount que ingresamos me habilite o deshabilite el botón seguramente toda esta lógica es para eso lo, para hacer esto básicamente que si el amount es cero desactivo el botón y si no lo activo y después tenemos un timer que corre periódicamente para mostrar el teclado en pantalla. A nosotros lo que nos interesa es el cómo leer el, el texto. Esta tarea, porque todo lo demás lo que es interfaz, lo vamos a hacer directamente en Flutter, por ejemplo. Y le vamos a pasar el amount a una tarea en nativo que haga esto. Esto es, bueno, a causa de una sim task que es un poquito mejor que usar un thread directamente en Android. Sigue siendo no ideal, hoy en día hay cosas mejores. Pero vamos de nuevo a suponer que con esto estaríamos bien. Acá tenemos tres booleanos que nos dice si soporta chip, si soporta leer por magnetic o si soporta NFC. Podemos seguramente cambiarlo y no soportar algunos de esos métodos. Eh, acá lo que hace es al, crea un progress diálogo y lo deja listo para usar. Eh, eso es en el constructor. On pre execute esto se ejecuta antes de que se ejecute en background thread. Se ejecuta en los async Se ejecuta el on pre execute. El, pro, el on pre se ejecuta en el thread de la interfaz, en el thread principal. Por lo, por lo tanto, al hacer esto es válido. Progress diálogo es un elemento visual y tiene que estar en el thread principal. Entonces va a mostrar el diálogo con el espere que estamos contactando el servicio. OnPostExecute se ejecuta después de que se ejecute la tarea en background y también se ejecuta en el thread principal. Y acá básicamente se fija que es si lo que nos dieron este integer, que es como el código de error seguramente, es 100. Lo que hace es cierra el device y finaliza... Este async task. Y si no, acá podemos ver cuál cómo manejar los errores. Seguramente. Hay que ver de según qué tipo de evento me llega. Debe ser cómo leer los datos. Eh, el On-Progress Update se ejecuta en el thread principal también. Y nos permite actualizar el diálogo de progreso. Por ejemplo, si tiene un porcentual. Y lo que nos interesa es el Doing Background, que es donde efectivamente estamos trabajando con el thread de background y es donde esperamos que estés leyendo la tarjeta, abre el device hace un slip de 500 milisegundos, medio raro esperar un tiempo fijo pero bueno se ve que con ese tiempo suele alcanzar, eh, llama a un detect card que nos va a devolver un evento entonces si ese evento es un chip lo que tenemos que hacer es leer nuestra tarjeta con, los, con las clases de EMB service eso es, es lo que nos explicaba acá en la documentación al principio entonces primero leemos, le decimos detectar qué tipo de tarjeta usó el usuario y en vez a qué usa el usuario es que estamos vamos a tener que ver cómo leer esa tarjeta no todos los métodos se leen iguales entonces si usó chip acá empieza a, a leer todas las cosas del chip eh, todas estas cosas son medio estándar Tendrían que estar en la documentación, qué significa cada código, las capabilities, los countries. Eh, nada, eso lo, lo tienen que revisar en base a la documentación y si no, contactar bien al servicio de, de soporte del, de Telpo para ver bien cuáles son los parámetros que su dispositivo necesitaría. Eh, acá sigue leyendo, acá, acá es donde lee y si eso lo pudo leer. Mando el mensaje de que pude leer y agarra la impresora térmica e imprime un ticket. Vean que acá agarra la impresora térmica, le hace un Start, le hace un Reset, lo mismo que habíamos visto antes. Este sería como el ejemplo integrado que es lo que de, en principio querríamos integrar nosotros. Imprime todo, imprime todo el ticket con esto ya es también es código de ustedes que tienen que ver qué es lo que le pide su cliente para imprimir en un ticket. Y termina apagando la impresora térmica y avisa que todo salió bien eh, no veo casos para lo que, algo que no sea IC se ve que no está hecho se ve que solamente está hecho el de IC y no está hecho el de Magnetic y no está hecho el de NFC no sé por qué, vamos a ver qué hace el read card eh, habíamos visto que teníamos el open device y después el detecta el DITIC card Open Device Básicamente se fija si y Support IC abre el device S, pero no hablan de otros tipos de device. Se ve que no está implementado todos los métodos de lectura de tarjeta, deberíamos manejarlo acá eh, nosotros eh, y agregarlos. El device Close básicamente se fija lo mismo. Si, si acá abrimos, acá cerramos. Y el detect, el detect card lo que hace tiene un while true y se fija si el user canceló, retorna IC. Ah, no, está bien. IC es user cancel. No, será. ¿Qué será IC? Bueno, no sé qué será IC. ¿A qué significará IC? Si el user no canceló, si el user canceló, hago un return. Entonces aborto este while y salgo el de detect card y si no si está activo el IC lo que hago hago un check este 300 debe ser un, un timeout si en ese timeout no leí ninguna tarjeta con chip no hago nada y si leí que seguramente me devuelve cero eso tendríamos que ver la documentación si sí, eh, lo que son es, es decir el parámetro de icc check card son es el timeout de milisegundos si pasan 300 milisegundos, va a devolver un aborted, un... va a devolver un failed, como que no pudo leer, y seguimos nuestro camino, y si no me va a devolver este mb true, que debe ser un valor cero, quiero creer. A ver si encontramos la, con la constante acá. Um, no. Acá no aparece cuánto vale. Pero creería que es cero. Porque me dice siempre me dice el success. Tiene que devolver esto. Entonces tiene sentido que. Si devuelve cero yo digo que listo. La pude leer. Lo que tendría que hacer es que. Si soporto NFC. Tendría que ver cómo leer del NFC. Y agregar otros if acá. Entonces básicamente el detect card. Lo que hace es. Leo chip. No hay nada. Leo tarjeta NFC. No hay nada. Voy y leo. Eh, la banda magnética y eso lo voy a repetir al infinito hasta que alguien o me cancele o ponga una tarjeta y este get Array debe ser alguna función que utiliza para imprimir. Ok, esto es más o menos lo que queremos lograr es esta portar esta activity a nuestro código. Entonces vamos a empezar tratando de hacer andar nuestro proyecto y tener integrada esta aplicación. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a venir a nuestra aplicación y vamos a empezar a copiar cosas a nuestra aplicación dentro de nuestra carpeta Android. Para hacer más fácil el copy, lo que yo voy a hacer es abrir mi proyecto en esta otra carpeta está la aplicación de Flutter y está la aplicación de Ejemplo. Voy a mi carpeta Android y me voy a empezar a llevar algunas cosas, no todas. Para empezar vamos a ver qué tiene este archivo, a ver si vale la pena tomar alguna configuración. No, es bien estándar, configura los repositorios de Google y de JCenter. Así que acá en principio no necesito nada. Eh, vamos a ir al directorio app y de acá me voy a llevar el, la carpeta libs, ¿por qué? porque necesito las librerías nativas para poder trabajar, estas son las, los puntos hard que son las de java después vamos a necesitar también las de ios vamos a ir, las de arm, vamos a ir a nuestra carpeta source, vamos a ir a nuestro main y acá sí, vamos a abrir el main en visual code y acá lo que voy a hacer es copiarme todos los permisos que usa esta aplicación y tomar el manifest de nuestra aplicación de Flutter y darle todos esos permisos al principio, luego este application no, no necesito nada, este main activity no lo necesito porque yo voy a dejar el de Android el de flutter y todos estos no los necesito porque no los voy a usar por ahora vamos a suponer que la parte de interfaz yo la voy a hacer en flutter y solamente quiero imprimir todo lo que es la parte de impresión y lectura de la tarjeta así que no necesito nada más que los permisos para estar seguro que voy a poder leer el, el, el nfc el, el external storage y etcétera Assets, no necesito ningún logo de los originales. Necesito esta carpeta JNILIBs. esa sí me la voy a llevar. En Resources no me voy a llevar nada porque no me voy a llevar ninguna de las interfaces, botones, vistas, iconos, nada. Y de código Java, por el momento no me voy a llevar nada. ¿Sí? Porque lo que vamos a querer hacer es importar nuestras, eh, generar nuestro propio código, vamos a copiar algunas cosas de la activity que estuvimos viendo recién pero no me voy a copiar todo, no necesito todo por ahora. Vamos a ver qué pasa si yo compilo ahora que le agregué esas librerías nativas, esto puede demorar un poquito, a veces más, a veces menos, ah, no, lo que no chequeamos es a ver si esto usa alguna librería en el build.gradle, alguna dependencia que no hayamos tomado en cuenta. Vamos a abrir esto con un text edit de vuelta. Pero no creo que use nada, nada externo. Eh, bien, tenemos que agregar estas líneas. Bien, tenemos que agregar algunas cosas para poder soportar. Estas librerías que agregamos en la carpeta files. En la carpeta libs. Estos los puntos hard que agregamos ahí. Para eso tenemos que abrir en nuestro Android. Um, app. Build.gradle. Buscamos la parte donde dice dependencies. Y acá vamos a agregar. Esta la que dice file tree. Básicamente lo que hace es. Busca todos los, en la carpeta libs, todos los archivos .jar y los incluye como dependencias. Expreso es para testing, no vamos a hacer testing en Android. Este constrain layout no lo vamos a usar, no lo vamos a usar, todo lo que diga test no lo vamos a usar. Este files separado no hace falta porque ya tenemos el file tree, lo mismo que el último y la support library tampoco hace falta. Esto después tiene min-sdk-22, eso puede ser un, un tema. No sé si la aplicación de demo tiene el 22 a propósito, porque no soportan nada más viejo. Eh, en cuyo caso, si esto nos da problema, lo que tenemos que hacer es cambiar nuestro 16 a 22. Pero probablemente, si 20, probablemente lo que tengamos que hacer es ver cuál es la versión más vieja de Android que soportan la gente esta de Telpo para estos dispositivos y cambiar nuestra aplicación a esa versión para no tener problema. Vamos a guardar este build.gradle y vamos a volver a ejecutar el build, a ver qué hace, acá vamos a dejar una nota, cambiar a 22 para no olvidarnos de cuál era el valor si nos da error. Bien, ahí compiló, no hay ningún problema. Ahora lo que querríamos hacer es empezar a trabajar en la parte nativa. Trabajar en la parte nativa, tenemos que usar sí o sí Android Studio. No les recomiendo usar el, el Visual Code para eso. Eh, no suele andar muy bien en mi experiencia tratar de hacerlo ahí. Porque no tenemos el autocomplete, no tenemos un montón de herramientas de, que en el Android Studio ya están muy aceitadas. Dejarlo arriba de la barra, dale. Gracias. Para poder abrirlo en Android Studio vamos a poner Open Existing Project Vamos a buscar la carpeta de nuestra aplicación Flutter Que estaría acá, DPS 900 App Venimos a la carpeta Android y cuando estamos ya con esa carpeta parada le damos Open Y eso nos va a abrir el proyecto Android, esto puede demorar un poquitito hasta que sincroniza y, y se pone el día No debería porque es un proyecto súper chiquitito y mientras vamos a acomodar nuestra ventana. Acá arriba pueden seleccionar la vista en modo de proyecto Android. Y esto cuando termine de sincronizar, que acá dice Gradle Building, debería mostrarnos una forma fácil de navegar nuestra aplicación. Bueno, ahí está terminando, ya se está haciendo un scanning files. pausé porque tardó mucho, tardó casi 3-4 minutos. Ahora si sí vengo acá y veo mi aplicación. Vean que tengo el manifest si lo quiero ver acá me detecta cuáles son las librerías nativas que tengo y acá tengo mi código java que en este momento debería tener solamente mi main activity de flutter que como pueden ver vamos a agregar vamos a agrandar la letra como pueden ver no tengo absolutamente nada Vamos a poner a mi costado el eh, Visual Code con el código que queremos hacer, que es el que queremos lograr. Y vamos a ver cómo poder ir llevándolo de apartes para hacer un proceso de cobro eh, parecido al que vimos recién que tenemos acá. Lo primero que tenemos que hacer es, obviamente, un, una tenemos que definir una forma de que Flutter pueda llamar código nativo por lo tanto tenemos que hacer un method channel para eso les recomiendo que a esa altura si todavía no lo hicieron primero lean esta parte de cómo escribir código nativo para la plataforma porque es como fundamental entonces vamos a definir vamos a definir nuestra parte nativa para eso tenemos que hacer un override de este Configure Flutter Shine en Android Studio asegúrense que estén usando Flutter 1.12 o superior porque esto es toda la parte nueva y acá es donde viene la parte que es útil tener Android Studio porque nos permite ir utilizando los hints de autocompletar ahí definimos nuestro channel, se va a llamar eh, vamos a ponerle tps900 y al channel le vamos a decir eh, payment, no sé, podría haber diferentes, podría haber un channel para impresión otro para payment, otro para le solamente leer la tarjeta dependerá de qué es lo que quieran hacer la cantidad de canales que quieran hacer y acá tenemos tenemos nuestro callback que se va a ejecutar y nosotros lo que tenemos que hacer es sobre result tenemos que llamar a el on error o al success eso es lo que queremos lograr en algún momento entonces acá podemos recibir diferentes mensajes sobre este channel así que lo que primero vamos a hacer es ver cómo se llama el método que nos están llamando, eh, vamos a poner pay, ¿Sí? es decir del otro lado queremos que alguien llame un método que se llame pay para decirle cuánto, vamos a, cuánto hay que cobrar, vamos a recibir eh, un, un amount, yo estoy escribiendo el código en Kotlin por cierto también se puede hacer en java si no se llevan con Kotlin, igual les recomiendo darle una leída, Kotlin es muy parecido a Flutter Kotlin y Flutter se parecen en muchas cosas y es mucho más cómodo que escribir java. Eh, vamos a decir que tenemos un amount, ese amount vamos a definirlo como un double, no deberíamos usar double para la... vamos a definirlo como un entero, vamos a suponer que podemos cobrar valores enteros, no deberían usar double para monedas, es mejor mandar un entero y te, si tenemos el, no sé, 10,50. mandar el 10.50 multiplicado por 100 y mandarlo como entero y después de última si tenemos que sacar los decimales dividimos de vuelta. Ahorra muchos problemas en las conversiones entre plataformas. Eh, vamos a decir que tenemos un valor que es el amount que es de tipo entero y esto lo vamos a sacar de los argumentos de la función y el argumento como se lee no, son las cosas que siempre tengo que venir a chequear. Si yo quiero leer un argumento. No sé si hay un ejemplo. Ok, no, no tengo un, un ejemplo, pero os arguments. Ah, me devuelve un any y lo, puedo, lo tengo que castear yo. Asumo que me mandan un entero. Y ahora ya tenemos el amount, lo que deberíamos hacer es iniciar un proceso de cobro, pero mi recomendación es que no lo hagan acá mismo. Mi recomendación es que esta MainActivity la dejen lo más chiquita siempre posible y traten de llevarse las cosas a otro lado. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a crear una clase que se llame payment process a esta clase payment process vamos a definirle un método que reciba un amount que sea un entero y se encargue de procesar ese pago entonces acá yo directamente hago un payment process creo una instancia Kotlin no necesita new y le mando el amount y con eso ya me llevé todo mi código de, de, de cobro a esta clase y mi main activity no tiene que hacer nada más Ahora yo necesito poder devolverle un resultado al que hizo la llamada para decirle si el pago fue exitoso o no. Por lo tanto, yo voy a tener que usar este result. Por lo tanto, se lo voy a dar a mi payment process. Se lo pongo en el constructor porque payment process podría tener otros mensajes y el result siempre lo va a necesitar. Entonces puede ser compartido y vamos a agregar el parámetro al constructor. de esa manera yo ahora acá adentro lo vamos a agregar como un atributo en flutter si yo declaro en el constructor algo como val lo que me permite es que en realidad no es un parámetro de constructor sino es una property como si yo la definiera acá es equivalente es para escribir menos código simplemente yo acá puedo decir por ejemplo result.conerror error y decirle error y de esa manera ya le estoy dando feedback a eh, la, parte la parte de Flutter. Esto también puede ser privado y ahí tenemos nuestro código. Ahora necesitamos iniciar el proceso de pago, vamos a revisar un poquito de nuevo qué es lo que hacía nuestra, nuestra aplicación. Nuestra aplicación por ejemplo tenía este proceso diálogo, podemos usarlo o no, eso podemos crear nuestros propios acá es donde yo les digo que tienen que empezar a ver cuál es el trade-off cuál es el balance de qué quieren hacer en la parte nativa y qué quieren hacer en la parte de Flutter yo el diálogo no lo haría en la parte de Flutter porque si no tener que irme a la parte de Flutter para abrir un diálogo para después seguir con este proceso me parece medio complicado lo que sí pueden hacer es antes de llamar al método pay nativo abrir un, progress, un Circular Progress Indication en la parte de Flutter, por ejemplo. Y después cuando reciben el on error o el onSuccess desde el Channel, ahí apagan el, el, el loading de Flutter y muestran el error o el success en la parte de Flutter. Y acá dejan solamente la parte que no tenga nada de interfaz, que sería lo ideal. Si pueden evitar poner interfaz acá, sería lo ideal. Bien, lo primero que hace es abrir el EMB Service y como pueden ver acá esto lo puedo importar si acá en Android Studio me lo importa y no me lo dejan rojo significa que vamos bien porque significa que no tenemos ningún error y ahora viene este problema necesitamos un Activity para tener un Activity Necesitamos pasársela a través de nuestro Flutter Channel. Nosotros acá tenemos una Flutter Activity, por lo tanto, en algún lado se la tenemos que dar. Nuevamente se la voy a dar en el constructor porque me parece más fácil. Y vamos a agregar ese primer parámetro en la Activity. ¿Sí? Ahí ven que tengo mi Result, vamos a ponerle mejor nombre activity y vamos a decir que esto es un private val porque también va a ser privado y esto se lo vamos a dar a nuestro open y ahí ven que ya no tengo ningún error por lo tanto compila y me faltaría decirle esto que es una variable y ya está no hace falta ponerle el tipo porque igual que en dart sabe cuál es el tipo de retorno de este open y se lo asigna automáticamente infiriendo el tipo estos logs lo podemos dejar porque nos van a permitir saber por dónde va pasando el código. Le podemos cambiar acá el tag, por ejemplo, lo vamos a poner payment process para saber que estamos ahí. El toast también, también lo vamos a utilizar y para mostrar errores arriba de nuestra activity. No sería ideal esto, pero como son errores poco comunes, eh, los puedo mostrar directamente de la parte nativa. No veo por qué no. Eh, si no, si esto aporta ab totalmente la, la capacidad de ingresar. Si esto aborta la capacidad de, de, de, de, de utilizar, podríamos usar un on-error acá. Un result.error. Y devolver directamente. directamente.error. Y devolver el error directamente a la parte nativa y acá hacer un return y no hacer nada más. Pero acá aparentemente sigue sin ningún problema por más que eso retorna error. Eso de vuelta hay que checar la documentación y ver qué es lo que queremos. Entonces acá, por ejemplo, queremos abortar el pago. Si queremos abortar el pago, hacemos un result.error para que la parte nativa le llegue el error. Para que la parte en flutter le llegue el error y hacemos un return para no hacer nada más, si no podemos seguir adelante. Este red lo vamos a reutilizar, así que lo vamos a hacer variable. En Kotlin tenemos val, son variables tipo final, que no, se asignan una vez no se cambian y var son variables que pueden cambiar muchas veces de, de valor, pero no de tipo. Vamos a ir formateando un poquito el código. Abrimos el device de nuevo, si el device no lo podemos abrir, mostramos un toast y de nuevo podemos preguntarnos si queremos o no retornar un error y abortar todo. En caso de querer abortar acá, acá ya habíamos hecho un open, por lo tanto tendríamos que poder hacer un close. Tengan eso en cuenta. Este pinpad service también lo vamos a querer abrir. otra vez es copiar y ajustar las, los parámetros que recibe, acá hay un doble paréntesis que no necesitamos y los comentarios en chino, japonés o lo que sea lo podemos sacar. Vamos a chequear si esto se pudo abrir bien y nuevamente En este caso estoy copiando y pegando sin pensar mucho en lo que hace. Estoy asumiendo que ese es el procedimiento normal para que esto funcione. ¿sí? Una vez que tenemos el PINPAN Service, lo que hace es abrir, imprimir estas key. No, perdón, imprimir las master key estas que de nuevo cuando pegan código JAVA, vean que a veces les dice que tienen código JAVA si lo quieren convertir, le dan que sí. y Se les convierte de Kotlin. Eso suele ser útil. Necesitamos esta función. Primero vamos a necesitar estas keys. Las vamos a definir por acá arriba. Um, y después necesitamos esa función rara, no se llama esta? Uh, está en, la, en el strings utils. Vamos a ir al strings útil, vieron que algo iba a servir de eso y me voy a copiar esta función y la voy a poner como una función privada. Y esta usa un tobyte, que también me la tengo que copiar, que es esta función. Esto es todo copy-paste, ¿sí? no nada grave que, de qué preocuparse. Ok, eh, se ve que el byte no se puede hacer shift. Entonces tenemos que hacer. Dos veces el 2 byte. Bueno, ahí quedó, no estoy seguro si esto estará bien o no. Eh, habría que probarlo. Si no, cuando pasan estas cosas que no sabemos cómo convertir, creo una clase en Java, le dejo el código en Java y Kotlin y Java pueden interoperar sin ningún problema. Así que ante las dudas pueden dejarlo en Java. Se llevan la clase útil y importan la clase útil y ya está. Eh, bien, imprimimos la master key y tenemos que ahora hacer estas llamadas, setear el debug, este default, app, que es este. ¿De dónde sale este default? Ah, esta es una clase, ah mire, uh, esta clase, ¿dónde salió? Bien, esta clase si sí, nos la vamos a traer completa. Vamos a copiar. Lo que voy a hacer es crear un nuevo archivo. Siento java, copiar todo. Y voy a pegar todo, me, pero sin borrar el Package, porque quiero que tengan mi Package y vamos a terminar editando arriba le borramos el Package de ellos, necesita la clase StringUtils, me la voy a tener que crear nomás porque si no va a ser un dolor de cabeza. Muy recomendado entonces este StringUtils, nuevamente copio todo. Pego todo menos mi, perdón, dejo mi eh, package para que sea mía la aplicación. Y acá lo que voy a hacer es importar de nuevo. Ahí está, ahí se me van todos los errores, los rojos. Ahora tengo esta clase de strings útil, ya la tengo mía, no tiene errores. Entonces ahí ya se me va el error ese. Este tiene un montón de cosas que no sé qué serán. La verdad no, no, no quiero detenerme a ver qué tiene esto. Porque son un montón de, de códigos internos para manejo de algo. Eh, nada, documentación y soporte técnico para ver si es algo que tengamos que saber. Eh, ya tenemos todo. Lo único que nos estaría faltando es poder hacer la compra. Porque ya después lo único que hace es setear botones y eso lo vamos a hacer, nosotros dijimos en la parte de Flutter nosotros directamente vamos a decir, bueno quiero leer la tarjeta, quiero, quiero hacer este read card entonces ahora sí, lo que tendríamos que hacer nosotros es poder leer nuestra tarjeta vamos a eliminar esta que es la que nos da problema por las dudas, así no nos queda los código roto y esta la podemos importar entonces desde el string utils que acabamos de copiar antes de seguir, vamos a ver si Flutter sigue compilando. Recomiendo compilar Flutter desde Flutter, no desde Ando Studio. Si bien creo que funciona, no, no, a, veces, a veces me ha dado problemas. Y eventualmente van a compilar desde acá, así que tiene sentido hacerlo desde ahí. Ok, la aplicación sigue compilando, eso es una buena señal de que este código va bien, si no compila ya tenemos un problema. Necesitamos definir qué vamos a hacer con esta read data. Esto de pasar del context a los async tasks puede ser problemático cuando las activities giran, por ejemplo, cuando uno gira el display la activity se puede borrar, se puede destruir, volver a crear. Esto liquea el context. No es la mejor forma, supongo que para dispositivos como estos que fijan la pantalla no debe ser tan grave. Hay que tenerlo con cuidado. Por una cuestión de poder resolver el ejercicio, el, la migración y la adaptación a Flutter, la voy a copiar, pero sepan que por no es la mejor opción de todas. Vamos a crearnos esta sin task y la voy a crear dentro de esta termina ahí voy a crear dentro de mi Payment Process como una clase privada. Las conversiones automáticas entre Java y Android, entre Java y Kotlin suelen andar bien. Así que no le tengan miedo. Si les da algún error, como siempre les dije, como les dije antes, pueden agarrar y escribirlo directamente en Java. Vamos a terminar de importar las cosas que nos faltan. Se ve que tiene By Shifting para Arrays. Ahora vamos a ver qué hacemos con esto. Bien, primero, acá vean que me pone este init. Es como un método que se ejecuta después del constructor. Ahora, ¿qué pasa? Yo acá en realidad no tengo constructor. No tengo un context. Yo no voy a mostrar nada en la, en la vista mientras hago la compra. Eso se lo voy a dejar en la parte nativa. Entonces le voy a sacar este context. Le vamos a sacar este context. Entonces en el pre-execute no voy a mostrar ningún diálogo. No necesito hacer un finish. Lo que sí voy a querer hacer es avisarle a la parte nativa que terminé. Como le voy a avisar a la parte nativa, perdón, no nativa, a la parte de Flutter, voy a necesitar pasarle un method channel. Entonces entonces vamos a darle a este read card le vamos a pasar el result entonces si yo puedo leer bien vamos a decirle on success y vamos a decirle que el resultado es todo salió bien no sé qué datos podemos obtener después de comprar así que vamos a poner un mensaje genérico supongo que como ven acá hay un data en algún lado que es este data de acá, que nos puede llegar a dar información de la tarjeta en el caso de los magnéticos y en el caso del NFC no usan el RET. Sí, acá habría que ver qué datos podemos mandarle a, a la parte de Flutter para que muestre en pantalla que el pago se, se realizó correctamente. Esto lo voy a borrar porque está en el código original y quiero que este quede lo más conciso posible. Eh, Progress Update, no vamos a mostrar el Progress Update. Va a ser un loading genérico. Este no necesitamos hacer un override. Este no necesita el protector. ¿De qué se queja este? Ah, bien, ahora vamos a llegar a ese. El duty background. ahí está, no tiene que ser protegido bien y este que le falta ok, se está quejando de que esta no es la firma del parámetro Vamos a del método, vamos a decirle que la implemente eso a veces pasa el generador, el, cuando se migra código no queda exactamente las firmas de lo que debería ser del método heredado yo lo que hago es le hago que la implemente de vuelta y las puedo comparar vean la diferencia es que este me puso int y, en, y este es int signo de pregunta porque en Kotlin los tipos pueden ser null o no entonces eso no es lo mismo un tipo que puede ser null o un tipo que no puede ser null en este caso int signo de pregunta significa que pueden ser un entero o nulo Este IC sigo sin saber de dónde sale. Parecería ser una constante propia de algún de esta. De algún lado tiene que salir. Ah, acá está. Mire, IC igual a 1. Bueno, lo vamos a definir acá como un const eh, int. ah, no, perdón, para definir constantes en Kotlin necesitamos definir un companion object y dentro del companion object podemos poner variables que son de tipo estáticas para la clase entonces ahora sí el IC me lo toma como válido bien, antes de arreglar el tema de De todas nuestras clases, vamos a ver qué tenemos acá. El open device está bien. El device close está bien. El de card no tiene errores, así que eso funcionaría. Nos queda este tema de los, del constructor. Eh, no necesitamos los diálogos, así que el init este lo podemos volar completamente. De nuevo, no hay nada de interfaz en nuestro, en nuestro proceso. bien, necesitamos por un lado, sacar ese del diálogo. ¿Cómo sería nuestro trabajo en background? Abrimos los device, tratamos de detectar la tarjeta, si se detecta que se le llevó la tarjeta, ahí sí. Se hace el on, se hace el transmit este. Este run, ¿a qué me equivale? Ok, ah, bien, esto es un... Esto en realidad en Kotlin se puede escribir más lindo. Esto lo que hace es para generar este objeto. Yo en Kotlin podemos generar una instancia de esta clase. Llamar a apply. Y luego acá dentro directamente le asignamos los atributos que queremos generar. Decirle y luego acá hacemos el set De esa forma todo lo que se llama acá Es como estamos haciendo Son como mensajes sobre este objeto Y ahí queda más bonito Luego hacen start Si todo salió bien Avisa que salió bien Y este handler Que terminaba haciendo Vamos a buscarlo ese handler era este Ajá, muestra el tema de la firma ok eso lo vamos a necesitar vamos a poner acá un tutu mostrar firm eh, ¿cómo se llama writing a dialog vamos a mostrar vamos a poner un tutu y acá horriblemente se queda haciendo un un while true mientras mientras espera que el, que el flaco firme en el pad, o sea no es la mejor implementación de, de Android para estas cosas, ahora vamos a ver cómo lo solucionamos, podemos emitir un sonido no, y después necesitamos la impresora, la impresora donde la tiene definida, creo que la define el activity cuando la crea, si no me acuerdo mal, sí Acá la tenemos inicializada, esto es horrible, lo que está haciendo en Android es un asesinato pero no importa, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a poner acá, cuando me generan el payment process que me dan mi activity. Vamos a darle el activity y esto en realidad lo vamos a poner como una variable Ahora sí, gené una variable, ahí está, Gené una variable que va a ser la thermal printer, que cuando se llame el constructor me va a dar un activity y en este método init la voy a inicializar con, con eh, atada a ese activity. Y después en algún momento, ¿qué le hace? Después directamente le hace el start cuando empieza a usarla. Con eso tendríamos que tener esta Thermal Printer usable. Pero para eso la vamos a necesitar recibir como parámetro acá. Vamos a recibirla como parámetro. Bien, ahí se me fueron todos los errores. Eh, tenemos otro, acá necesitamos un context para hacer qué. Ah, bueno, acá le pasa, le, le imprime el logo de, que es una imagen que tiene para imprimir un logo. Sería un poco más difícil. Ahí lo que nos conviene hacer el bitmap factory de code, nos conviene hacerlo en la activity y aquí pasarle el bitmap ya parciado al payment process seguramente. Vamos a hacer como que no imprimimos el logo porque si no, no terminamos más. Imprimimos los textos, CardNum, de dónde lo saca. Este es alguno de los setters que lo estamos definiendo. Vamos a acomodar un poquito mejor esto. Vamos a darle 50% a cada uno para que se vea mejor. Este carnum lo tiene en la Activity y lo llena a partir de, este lo llena a mano, con los bebés a mano. Este params, ah, este es la, el ingreso del pin. Bien, eso no lo tuvimos en cuenta. Las tarjetas necesitan ponerle el pin con input pin. ¿Quién es este listener? A dónde lo usa este listener ok este esto no lo estamos esto no lo estamos haciendo me parece a ver está bastante feucho el ok necesitamos este m service lo tenemos que generar en algún lado y setearle un listener porque eso es después lo que vamos a utilizar bueno, se ve que es una especie de singleton este me parece que lo podríamos poner en nuestro main activity. cuando creamos el método channel lo vamos a poner ahí, no sé si es el mejor lugar para ponerlo pero es algo como global como que después no lo usa para otra cosa y este donde estaría definido, sería una variable acá? Necesitamos el listener. Este no lo podemos copiar porque seguramente va a ser... Este se ve que es un listener genérico que cuando se opera con el tecladito lo puede terminar llamando y que nos provee información de lo que estuvo pasando en el dispositivo. Vean que tiene un montón de cosas. Eh, no me gusta mucho lo, el tenerlo así tan global. Pero bueno, por lo menos para empezar puede funcionar. Esto seguramente pues si lo queremos mejorar habría que hacer un montón de refactors. Depende de la urgencia y lo que tienen que hacer con este código. Vean que como que acá son métodos que no sé cuándo... Si, si, si, el, si el listener requiere una... Si el EVM necesita una fecha, como que me va a llamar a este, a este mensaje. Y yo con esto le estoy devolviendo cuál es la fecha que le quiero mostrar. En este byte array. Y le digo si la pude obtener o no esa fecha. Es como es una interfaz de comunicación de ida y vuelta con el dispositivo para algunas cosas. Eh, on online process. No sé, habría que ver bien esto. cómo nos afecta. no queremos seguramente, diálogo sabemos que no queremos mostrar, así que lo podemos borrar. Este handler, no estoy seguro si lo quiero, pero bueno acá ya es cuestión de empezar a ver dónde van las cosas de cada, si se complica mucho puedes meter todo en la Flutter Activity listo, si, si termina siendo un quilombo, pero onInputPin, input pin, esto sí yo quería, era lo que necesitábamos. onInputAmount, input amount, miren, con esto es si tecleo el, el amount en el. Esto no estoy seguro, no. Iba a decir cualquier cosa, pero no estoy seguro. Vamos a hacer esto privado. Y acá en el on input pin, acá empezamos en problema de huevo y la gallina porque es como que yo no sé cuándo me van a llamar a un input PIN y estoy dentro de payment process que es donde necesito el PIN que es este card number es como que yo paso la tarjeta si entiendo bien es yo inicio el proceso de pago Paso la tarjeta por el Swiper por ejemplo, me dice ingresa tu PIN, el PIN son los tres últimos esos del CBB que, o el código de desbloqueo de la tarjeta, depende de la, de la tarjeta, le vas a poner el PIN ese y al poner ese PIN seguramente te llama este callback para decirte mira el, el PIN coincide porque hizo toda la validación de la, validación de la tarjeta, lo que sea y acá, y acá recién podemos obtener el número de tarjeta de crédito con el cual se hizo el pago. Por lo tanto, no es tan fácil como decir que este listener. Tiene una idea, vamos a hacer así: vamos a decir que, que este es un payment listener. Y lo que vamos a hacer es: cuando alguien quiere pagar, vamos a cambiar el listener. y vamos a venir a nuestro Payment Process y vamos a decirle que implemente la interfaz esta. Esto nos va a obligar a implementar algo, no, no, pues eso alcanza y lo que podemos hacer es un override Ahora vamos a ver qué cosa tenemos que sacar de acá. De esa manera ahora nuestro payment service le puede hacer un override. Acá, payment process me dice que tenga que implementar un montón de mensajes. Tengo que implementar todos estos, le doy OK. Me voy a poner un montón de to-dos. Eh, este todo tiene una excepción, así que habría que reemplazarlo. Vamos a ir viendo lo más común es devolver el valor por default. Entonces por ejemplo, 0, 0, 0, 0, 0. Si me piden una fecha, de no, el tag value. es un required date. Ah, mira, está el required date. Están ordenados de diferente manera. Eh, el tag value que le devuelve true. Listo. Tenemos true. devolvemos cero eh, ah, podemos devolver siempre true vamos a volver siempre true y después veremos que después habrá que ver que, cuál de estos importa ahora me importa el de la tarjeta de crédito nada más, el número de tarjeta de crédito para imprimirla en el ticket eh, vamos a devolver true todos Eh, on input amount no me interesa, un este input amount habría que verlo, me suena que uno puede poner el monto a cobrar desde el pad que viene incorporado, entonces si yo pongo el amount ahí no me estoy enterando cuánto, cuánto es el amount, yo estoy asumiendo que el amount me viene desde flutter pero podría no ser el caso, entonces ahora sí yo puedo tomar este código de on input pin de acá me puedo sacar de acá puedo sacar el listener que no lo voy a querer más y on input pin vamos a ver qué hacemos esto Pin Data no existe. Ah, ese, este era el parámetro, pero le pone en mayúscula la primera letra. Hay que tener cuidado, como este M Pin Data tiene un signo de pregunta, puede ser null, por lo tanto hay que proteger esas llamadas o chequear que sea distinto de null. Param, que es imparam. y porque requiere un context. Bueno, afortunadamente tenemos nuestra activity. Eh, necesitamos el MB service, que para eso podemos obtenerlo con un GET instance, por suerte. este card num lo podemos generar como un atributo vamos a decir que empieza en comillas comillas para no tener que usar un nullable um, cuánto es el amount a cobrar mm, no lo tenemos, o sea, se lo tenemos que dar de alguna forma es como que todo esto que hicimos no tiene sentido y pasa todo por el listener algo bastante rebuscado eh, vamos a poner acá amount y vamos a decir lo voy a guardar en la clase porque aparentemente acá en algún momento hay que decirle cuánto es el amount para que el pinpad service se abra y este wake up lock bueno este no lo voy a poner no debería ser necesario eso es para que el device se encienda si el display estaba apagado. No, no, lo voy a poner ahora. Y ¿Esto qué es? Ah, el amount tiene que ser como un string, ok. Se lo pasamos como string, acá habría que ver si el formato de coincide, la moneda, las, el símbolo de coma, hay muchas cosas que tenés que revisar acá cuando vayas a implementarlo. Eh, esto es lo horrible y esto mmm, Esto es, bueno acá tenemos, acá empezamos con algunas cosas, si el usuario cancela podemos agarrar nuestro result y decirle que cancele por ejemplo, y eso es lo que va a hacer es me va a llegar el string canceled del lado de Flutter y yo podría chequear qué fue lo que pasó. Si el pin está ok, no hago nada. Ahora me fijo, en realidad, no sé qué necesito hacer. Y si falló algo, creo que ya podríamos tirar un error de acá. Podríamos hacer un error el error code esto que, que, que recibe un error code que podría ser 0 no sé, son tres string después tendrías que vos elegir qué errores quieres mandar qué mensaje y qué detalles pero supongamos no sé que acá es el error 1 en otro lado va a ser el error 2 y así este lo The while thread is running es horrible vamos a poner esa variable local a este método no sé si la necesito esto lo que hace es esperar que este background trend termine de comunicarse con el pinpad y este resalta Ok, no hace falta, me parece que no nos va a convenir decir acá false y acá de vuelta false. No vamos a dar en forma de error acá. Y tenemos que poner esa variable ahí para poder responder. Y en base a lo que yo devuelvo acá le devuelvo al dispositivo que fue lo que pasó bueno no sé si me convence pero es una opción Esto lo podemos escribir un poquito más lindo en Kotlin y ahí queda un poquito mejor ok no estoy seguro bien todo lo que hace este método pero ahí debería andar entonces suponiendo que ya tenemos el car number Ah, bien, el card number lo voy a tener en mi payment process. Pero yo estoy ahora en un task read. Uh -huh. Entonces. Lo que yo necesito es una forma de enterarme de que tengo la tarjeta. Que honestamente ahora no estoy seguro cuál es el flujo. podemos identificar del gráfico que estaba por acá al final no ok si sí, cuando el input on input amount on select up on select fail es al principio de todo on input pin estamos acá Todavía no llegamos al procesamiento en background, me parece. Porque acá recién inicié los servicios. Supongo que eso me habrá dado el, el pad para leer la tarjeta y eso. Todavía no arranqué esta tarea. Pero esta tarea la arranca. No, el read debería... ¿Qué problema? Por cómo está hecho, la verdad es bastante feo. Bueno, vamos a hacerla fácil. Vamos a decirle a mi read card, que conoce al payment process, y vamos a decirle entonces que cuando queremos leer la tarjeta de crédito, se la vamos a preguntar al payment process. y necesito que esto sea un private vale. no es lo que más me gusta pero necesito avanzar básicamente con eso tengo en algún momento debería poder leer el número de tarjeta de crédito y lo mismo con el Amount debería tener esos dos valores, los debería tener ahí debería poder leerlo acá y de nuevo no voy a imprimir los dos Y no voy, no voy a hacer ningún sonido si algo falla. Ok. Compro. compilamos el APK y vamos a ver qué pasa. Ok, primeros problemas. Ah, bien, si esto está acá, porque es un problema? Oh, no, no, ya, ya. Bien. Ahí me di cuenta que es lo que estoy haciendo mal. Vamos a borrar la vuelta. Estoy llamando al punto pay y esto lo tendría que llamar. Ahí, ahora sí. Estaba asignando al listener el valor de lo que devuelve pay, que no es que es un que no es nada. Ok, ahora sí debería compilar. ¿Y cuánto llevamos? Casi dos horas. Bueno, bastante bien. La verdad para una in integración así como cruda, traté de limpiarla, pero como vieron el framework no ayuda. Por lo tanto, quizás lo mejor sea seguir el mismo patrón este que está todo mezclado, sacándole un poco la parte de los diálogos nada más. Si empezara de cero sabiendo lo que sé ahora, eh, quizás lo empezaría diferente, ¿sí? mientras se compila esto vamos a cerrar ya no, no lo necesitamos vamos a ir a la parte de iOS vamos a ir a nuestro lib y vamos a crear una nueva my homepage y vamos a eliminar la de el ejemplo y esta no tiene título A devolver un scaffold ahí compiló la aplicación vamos a poner una app bar vamos a, vamos a poner en el body una eh, un botón centrado vamos a ponerle que diga pagar y en el onPress vamos a llamar al código nativo no le voy a poner el loading ni nada de eso porque no es el objetivo el objetivo es llamar al código nativo después la parte de flutter ya la saben vamos a venir de vuelta a la parte de la documentación y vamos a definir mi method channel en flutter obviamente voy a necesitar el nombre que usé para el channel, tiene que ser el mismo, si no, esto no funciona y nuevamente la documentación directamente invocamos nuestro método channel, en nuestro caso no vamos a tener que guardar ningún resultado porque no le estamos devolviendo nada, es totalmente opcional eso. El método se llama Pay, que es el método que estamos usando acá, tiene que coincidir. Y si hay un error, vamos a imprimirlo por pantalla. Ok, una aplicación digna de ser mostrada. Ahora sí, vamos a ejecutarlo en el emulador y ver qué pasa la aplicación se llama hay un programita que se llama PitCat que es para ver el Android Logcat y le pueden pasar el application ID y con eso les va a mostrar solamente de manera bonita el Logcat de esta aplicación eso es bastante útil para no tener que verle, sobre todo si no estamos en Android Studio y ver solamente los mensajes de esa aplicación filtrada, el emulador que yo estuve trabajando en otra aplicación anoche, por lo menos parecería estar compilando todavía, nos puede tirar cualquier clase de error porque si está el framework este debe depender como les dije de, de un framework nativo, así que es posible que no, no funcione al 100% pero deberíamos poder ver por lo menos un error de que no se pudo contactar con el, con el lector de tarjetas o algo. Por lo menos que no crashe la aplicación, sería un log. Ok, y la aplicación crasheó. ¿Qué pasó? Vamos a tratar de ver en el log, a ver si es algo que podemos solucionar o si es algo que no tiene salvación. Load library. Ok, quiso, quiso cargar este archivo y no lo encontró. Dice un satisfies Link Error. Eso es cuando una parte una la librería nativa no lo encontró y no encontró este tpm.so. Entonces lo primero que vamos a hacer es ver si la tenemos primero. efectivamente la librería está, qué tipo de CPU está corriendo, ok, listo, esto es lo que está pasando, nuestro CPU, nuestro emulador está corriendo como x86, y como les dije al principio, en el JNI, nosotros solamente tenemos para ARM, entonces esto no va a funcionar nunca porque no encuentra la librería. Voy a poner pausa un segundo, voy a ver si puedo crear un emulador con ARM y probamos de nuevo. Bueno, ahí creé un nuevo emulador que sea ARM. El problema de hacer esto para probarlo con emuladores es que no utiliza las extensiones hanks o hanks de, que usa cuando usas x86, entonces no está acelerado por hardware. Esto lleva más o menos 45 minutos haciendo eso. Por lo tanto, no, no sé si lo voy a poder correr. Pero estoy casi seguro que debería poder correr o debería poder correr en el dispositivo real que debe ser ARM. Eh, si no, tal vez probarlo en un teléfono. Los teléfonos salvo muy pocos. La mayoría son, son ARM, no son Intel. Así que eso también podría funcionar. Así que por el momento voy a abortar esto y vamos a hacer un repasito de lo que hicimos. Ya se hizo, se hizo bastante largo. Seguramente ya estarán aburridos. Pero bueno, para darle un cierre a esto, espero que les haya servido, espero que les haya gustado ver el tedioso proceso de adaptar algo nativo a Flutter. El problema que tiene es que muchos CDKs no están pensados para integrarlos con Flutter, entonces están pensados para integrarlo específicamente con Android y pasa este tipo de cosas que atan toda nuestra... Nuestra lógica a cosas raras como listeners, como handlers, como context, en el contexto de Android, no de Flutter. Entonces termina siendo que toda nuestra integración termina siendo un gran hack. Que no es imposible, pero puede llegar a generar algunos problemas. Así que tienen que ir con cuidado. Quizás todo esto que hacen acá es innecesario y se puede escribir de una mejor manera. Este listener súper raro que, que tuvimos que copiar, este. Este listener es como muy sospechoso de que sea esa la forma, la única forma de comunicarse con la interfaz. Por ahí hay una forma más indirecta en background sin tener que pasar por tantas partes de la interfaz. No lo sé, habría que hacer una revisión entera del PDF, pero la forma de integrarlo es esta misma. Creo el channel, trato de llevarme toda la parte nativa a otro lado y en ese otro lado trato de hacer lo mejor posible para que nuestro código quede lo más prolijo y entendible posible. Acá nos estaba faltando, perdón, antes de irnos. Era que después de hacer este llamado, cuando hacíamos el clic, teníamos que ejecutar esta task. Yo lo que, lo que vamos a querer hacer es ejecutar automáticamente la task. Y tengo que pasarle la activity y el mbservice donde lo teníamos? es el instance si no me equivoco ¿y qué me falta? al revés primero el service después el result después la usb printer y después me paso a mí mismo. Ahí está, eso es todo lo que tenía que pasar. Y con eso debería lanzar el proceso de payment que habíamos tratado de portar y esto lo va a hacer en background, lo que es lo importante. Y si todo sale bien, vas a tener que ver Max en tu impresora térmica de tu dispositivo, si tenés la suerte de tener uno, si no tienes un dispositivo, antes de empezar a trabajar, decirle al cliente que vos no podés hacer este trabajo si no tenés un dispositivo. Mi recomendación es no hagan ningún trabajo con hardware específico si el cliente no le provee el hardware. Es prácticamente imposible que les salga en tiempo y forma y van a renegar muchísimo. Gente, sin nada más que agregar, espero que les haya gustado el video y esperemos pronto poder hacer algo parecido con algún otro framework que sea de su interés. Simplemente contáctenme y veo cómo les puedo dar una mano. Hasta luego.